Tras un pequeño lapso de tiempo, hoy volvemos con la tercera entrega de Reviews Express, en las que analizaremos las obras de Eitman, un cibor muy humano. Antes de empezar, y como novedad, en esta ocasión os traigo las obras dobladas al castellano. Así podréis descansar la vista de tanta versión original. Y por qué no, disfrutar de un doblaje como los de antes cuando se doblaban los animes de la misma manera que las películas de acción real. Y sin más que añadir, comencemos. Según Anime News Network, la hipnosis de estas cuatro ovas es la siguiente. El detective privado Hazama Itsuro es contratado por el profesor Tani para investigar el robo de unas prótesis cyborg, lo que dará lugar a que conozca a Sachiko Yokogawa, el amor platónico del Eightman original. Con una nueva vida como empleada de Biotech Corp, Sachiko se verá traída hacia un nuevo Eightman que aparece después de que Hasama sea fatalmente herido por un cyborg desconocido. Con un trasfondo lleno de violencia y unos cyborgs adictos que siembran el caos por toda la ciudad, este nuevo Eightman enfrenta a los criminales de una manera mucho más violenta. Si bien esta es la hipnosis general de las Ovas, y está libre de spoilers. La misma es solo un ligerísimo aperitivo de lo que veremos en ellas. La película comienza con los recuerdos que nuestra protagonista, Sachiko Yokogawa, tiene de la última vez que vio a su esposo, hasama -san. Suponemos que tendrá un nombre, pero como nunca lo dicen, con vida. Y como el descubrimiento por parte de este, según Sachiko, de su naturaleza como cyborg, y más concretamente como Eight man es lo que le hizo desaparecer misteriosamente de la noche a la mañana. Tras este pequeño flashback, se nos hace una pequeña introducción a las bellas y sobre todo tranquilas calles donde se desarrollará la acción, por donde veremos el tipo de ciudadano que las habita, carteristas, rateros, camellos, matones un poco más de caos y sería el Detroit de Robocop. Y sobre toda esta corrupción, se erige amenazante, el edificio de la Corporación Biotech, compañía especializada en implantes robóticos, o biónicos, como queréis llamarlos. Dirigida por Morris Daigo, actual jefe de nuestro protagonista, ya que ese chico ejerce de relaciones públicas para dicho holding. Daigo tiene un sueño y es convertirse en el alcalde de la ciudad para, según él, acabar con la criminalidad y convertir a la ciudad en un lugar mucho más seguro. Así que le pregunta a Sachiko qué posibilidades tiene de ganar las elecciones. Sachiko hace su trabajo eficientemente y le confirma que, de presentarse, tendría altas probabilidades de ganar, y que incluso ella le votaría. Y todo iba relativamente bien para nuestra protagonista hasta que entra en escena nuestro deuteragonista, Hazama Itsuro, quien entra al edificio y tras encontrarse con Sachiko y dejarla en shock por sus formas, y no precisamente caballerescas, se abre paso hasta la oficina de Daigo, a quien le revela que está buscando a Eddie Smith, pues está implicado en ciertos asuntos turbios. Daigo, como buen empresario, y sí, he dicho empresario, y antagonista en potencia que es, le dice que no tiene constancia de que nadie con ese nombre trabaja allí, ya que cuenta con muchísimos empleados, y no puede acordarse de todos. Así que Hazama decide abandonar el edificio, para que acto seguido el secretario de Daigo le eche a todo el personal de seguridad encima. En su apresurada salida, Hazama se encuentra con Sachiko, que ya había terminado su jornada laboral y la INVITA, entre comillas, a irse con él, a lo que ella, contra todo pronóstico, acepta. ¿Qué? ¿Qué the fuck? Durante el más que accidentado trayecto, Hasama pone al día brevemente a esa chico sobre el porqué de su visita, y está haciendo gala de un increíble aplomo, cuando termina la persecución y hasama la deja donde ella le indicó Invita a nuestro galán detective a cenar de la forma más sutil posible. Sutileza que Hasama se pasa por el arco del triunfo, al decirle que acudirá al sitio donde quedaron. Para acto seguido tirarle a los pies, y porque falló, la caja de cerillas que ese chico había usado para darle su número. ¡Qué lejos queda la noche en la que supe que el hombre al que amaba no era un ser humano! Azumasan, ¿por qué no me dijiste que tú eras el hombre ocho? No confiabas en mí. O quizá ni tú mismo lo supiste hasta entonces. Fue por eso por lo que desapareciste para siempre. Porque el descubrir que eras un cyborg y no un hombre, acabó con tus ganas de seguir viviendo. ¿Sí? ¿Qué quiere? Recordarle que tiene una reunión con el Comité de Planificación de Campaña. Bien, ¿quién es usted? Soy Yokugawa, de Relaciones Públicas. Si tiene un momento, señor, creo que debería ver los resultados del último sondeo que hemos realizado. Son muy alentadores, señor. ¿Qué probabilidades cree que tendría si decido lanzarme y presentarme como alcalde? ¿Me lo pregunta a mí, señor? Verá, nunca se me han dado bien las predicciones de política o de fútbol, pero personalmente creo que sería un buen alcalde. Yo desde luego le votaría. Amo a esta ciudad con todo mi corazón. Por eso sufro tanto cuando veo lo que está pasando. Traficantes de drogas por todas partes, barrios enteros en manos de criminales. La corrupción se extiende como un cáncer. Aunque sea un hombre de negocios, ante todo soy un soñador. Y esta maqueta es mi sueño. Una ciudad revitalizada, segura y limpia, cuyos ciudadanos no tengan que vivir nunca más con miedo. que hay un guión mal puesto? ¿Eres la secretaria del jefe? Soy del Departamento de Relaciones Públicas. Soy algo paranoico. Y policía, ¿verdad? Y usted odia a los polis, ¿no? No, de hecho, tuve un amigo que era policía. Pues por mí que se pudran. Le están esperando, señor. Mm -hmm. ¿Eh? Oiga, ¿qué está haciendo aquí? ¿No sabe que tiene que pedir una cita? Solo será un momento. El señor Daigo, supongo. El señor Daigo no puede verle ahora. Váyase. ¿Qué le pasa? ¿Está ciego? Y yo le veo muy bien. Vaya, se cree un tipo duro, ¿verdad? Bien, veamos lo duro que es. <risa> Alto ahí, amigo. <risa> oh. ¿Por qué complicar las cosas? Por sus modales deduzco que es usted policía. Adelante, hable. ¿Qué es lo que quiere? Eddie Schmidt, ¿le dice algo a ese nombre? No me suena de nada. ¿Por qué le interesa tanto? Le estoy buscando. Trabajó en su empresa durante muchos años, así que pensé que quizás sabría dónde podía estar ahora. <risa> Pruebe en el departamento de personal. Por esta empresa pasan cientos de empleados. No esperará a que sepa dónde están todos ellos. No era un simple empleado, era un investigador con mucho talento. Ya ha oído lo que he dicho. <risa> Seguro que es muy divertido trabajar para este hombre. <risa> Avisaré a seguridad, señor. Oh. ¡Suba! ¿Cómo? ¿Usted otra vez? ¿Se acuerda de mí? Venga, suba. Oh, no sé si... ¿Sube o no? Estamos interrumpiendo el tráfico. ¿Por qué no? De acuerdo. Dígame, ¿eso no es policía? Claro que no. Y es insultante que me lo preguntes. ¡Ah! ¡Pare, por favor! La llevaré a donde quiera. No se preocupe. No hace falta que se moleste. Cogeré un taxi. Ya ha intentado coger uno, ¿recuerda? No se fía de mí. No, desconfía de usted en cuanto le vi. ¿Qué estaba haciendo allí, en Biotecno? Estoy buscando a una persona, un científico loco que ha desaparecido. Pensé que su jefe podría darme alguna pista, puesto que trabajó para él. Si no es policía, ¿por qué razón le está buscando? Por 200 al día, sin incluir los gastos. ¿Es detective privado? ¡Bingo! No se preocupe, no sé lo que habrá oído de nosotros. Pero estoy limpio. Pregúntenle a su amigo, el policía o a cualquiera del departamento. Le hablarán bien de mí. Yo conocí a un detective privado hace muchos años. No me diga. Caramba, señorita. Tiene usted unas amistades un poco extrañas. Lléveme al laboratorio de investigaciones de la calle Sur. Claro, enseguida. Estaré ahí a las siete, si quiere compañía. Estoy de acuerdo. Este sitio parece un velatorio. Escogí mal. Vamos. ¡Ah! Conozco otro sitio. ¿No es mejor este? Al menos usted. Parece estar más cómodo aquí. Así es. No había estado nunca en el otro local. ¿Y por qué lo escogió? No lo sé. Porque tenía la caja de cerillas. ¿No se le ocurrió pensar que yo no aceptaría su invitación? No. ¡Oh! ¡Qué seguridad en sí mismo! Tengo que tenerla. Forma parte de mi oficio. Así que va siempre de tipo duro, ¿eh? Al menos el otro detective que conocí de vez en cuando era humano. Imposible. Debía ser un impostor. En absoluto. Todos decían que era un gran detective. Tenía muchos amigos en la policía. Mm. Es más de lo que tengo yo. ¿Y qué le pasó a ese dechado de virtudes? Murió hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cuándo va a hablarme del caso en el que trabaja? Supongo que esa es la razón por la que me cito. Tenía algo que ver con eso, sí. ¿Ha visto alguna vez a este hombre? Nunca. ¿Quién es? Eddie Smith. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Robar algo? ¿Le debe dinero? ¡Ya sé! Se trata de espionaje industrial, ¿verdad? Robó algún secreto, ¿es eso? Bueno, no diré que se equivoca. Gracias por la cena. Hasta la vista. ¡Eh! ¿Lo dice en serio? ¿Podremos repetir esto? Claro. 啊 <gasps> Tony Black. Y eso qué importa. Tenías que decir mi nombre. No has sido muy listo. Normalmente no soy un mal tipo. Sin embargo, por culpa de tu bocaza, voy a tener que enterraros a ti y a tu amiga. No si yo te entierro antes a ti. Vez, no. oh, oh. Al día siguiente, Sachiko despierta en el hospital con heridas leves, y pregunta por Hasama, a lo que el jefe de policía, del que nunca se nos dice su nombre, le comenta que está bien y que lo han llevado a una sala especial, así que lo mejor será que descanse y no se preocupe. Sachiko se relaja un poco. Y una vez el jefe se va, cambiamos de ubicación hasta el laboratorio del Dr. Tani, quien ha podido revivir a Hasama como el nuevo Hombre 8, o Eightman, el superhéroe de la ciudad, un cyborg con mente y alma humanas. Si bien eso termina de explicar del todo este concepto, pues se supone que ya vimos la serie original de los 60, lo cierto es que más que un cyborg, es un androide puesto que el cuerpo del Hombre 8 es 100% mecánico, contando solo con la mente, la personalidad y algunos recuerdos humanos. El caso es que tanto Tani como el jefe ponen al nuevo Hasama en marcha, y lo envían a que se ocupe del caso de la ola de crímenes que se vienen produciendo gracias a los implantes que Biotech crea y que se están poniendo muy de moda entre los delincuentes para cometer crímenes. Y es que dichos implantes vienen con un pequeño coste para aquellos que lo usan. Para estar a la altura de los mismos en cuanto a rendimiento, como dice el propio Hasama, sus usuarios tienen que tomar una sustancia conocida como cibomecanina de manera regular, o de otra forma, cuerpo e implante dejarán de funcionar. El problema es que dicha sustancia vuelve loco al que la toma en grandes dosis, dándole una sensación de invulnerabilidad total y una agresividad sin precedentes. Sin contar que un uso excesivo termina por licuar por completo el cerebro del individuo, dejándolo en estado vegetativo. Y eso si es que no muere o lo matan antes. Oye, lamento mucho todo esto. Nunca fue mi intención involucrarte en nada. Y ahora, por culpa mía, tú también estás en peligro. El hombre de la fotografía, Eddie Schmidt, ¿qué es lo que ha hecho? Se fue de un centro de investigación del gobierno con una caja de documentos secretos sobre tecnología cibor. Y se supone que yo tengo que encontrarle. Esos asuntos de los ciborgs son muy delicados. Se crearon con fines médicos. Prótesis, extremidades artificiales y cosas de esas. Pero ahora. Ahora se están usando para convertir a cada gamberro en un ejército. Y lo peor es que han descubierto que el cerebro necesita dosis enormes de estimulantes para estar al nivel de los implantes cyborg. ¿Quieres decir drogas? Exacto. Un potente producto llamado cibomecanina que tiene el efecto secundario de estimular comportamientos sociopatológicos y agresivos. Y que da a quien lo no toma un fuerte sentido de invulnerabilidad. Como ves, he hecho mis deberes. El resultado es un asesino rabioso que se cree Dios. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Bueno, estas cosas no suelen decirse en la primera cita. ¿Y crees que la compañía está involucrada? ¿No se dedica biotecno a la producción de fármacos y de ciborgs. Para no haceros muy pesada la trama, os haré un pequeño resumen de los acontecimientos que vienen a continuación. En un punto del film se nos revela que Daigo Morris es Mr. Halloween el camello que distribuye la cibomecanina y responsable directo de los asesinatos que se venían produciendo en la ciudad por culpa de la misma. La distribución la hacía posible usando sus contactos, entre los que estaba Tony Gleck. Pero este en cierto punto termina jubilándolo de su cargo, tomando el control de la organización y mecanizando a Daigo en el proceso. Sachiko Isan, el vecino de Hasama e hijo de O'Connor, exjugador de rugby que desapareció en extrañas circunstancias, tienen una terrible experiencia con Eightman durante un partido de rugby que sale mal gracias a que los jugadores iban puestos hasta arriba de Cibo mecanina, con lo que nuestro hombre numérico tiene que entrar en acción y casi se carga a chico, de no ser porque ésta consiguió apelar a su parte humana. Más tarde, esa misma parte humana será la que utilice Tony Glegg para tratar de atraerlo a su trampa y acabar con él, raptando a chico. Hasama y Tony se conocían porque fue este mismo uno de los policías corruptos que un mal día cogieron a la hermana de Itsuro y la mataron ante sus propios ojos, cuando este les destapó una serie de negocios sucios que les generaban pingües beneficios. Con lo que no contaban era que Hasama se terminaría vengando de todos ellos, cazándolos hasta llegar a Tony al que si bien no logró matar, porque el jefe se lo impidió, sí logró acorralar en las vías del tren el tiempo suficiente como para que él mismo le pasase por encima, dejándolo gravemente herido, pero no muerto. Dos años después, que es cuando transcurre la película, Tony quiere vengarse de Hasama y hacerle pagar por tener que usar ahora un cuerpo robótico, por lo que cuando descubre que está vivo y es 8man traza un plan para acabar con él, y a partir de aquí pasan muchas cosas, pero solo os diré que las obras terminan al más puro estilo noventero, con un Hasama dejando la ciudad con San y abandonando a Sachiko, o tal vez no, ya que hay escena post-créditos que nos aclara esto. 8man After es un film que si bien no es obligatorio conocer el manga y anime originales, ya que estas obras son un remake o un nuevo origen, Sí que es conveniente tener algo de ideas sobre su trasfondo, cosa que podéis conseguir ya sea mediante el anime de los años 60, de su manga, obra de Kazumasa Hirai, o bien por medio de los múltiples juegos que el personaje ha tenido a lo largo de los años, como el de Neo Geo que podéis ver en pantalla. En fin, si queréis unas obras al viejo estilo, con acción, historia y deseáis conocer a un héroe diferente, Eightman After es vuestro film.